Bienvenidos al tutorial de taqueos. Bueno, donde vamos a explicar pues cómo mejorar vuestras técnicas para hacer firmas molonas de estilo tag, que he llamado en España taqueo. Y bueno, yo soy Naone, como podéis ver aquí, Naone, también he conocido como juice, y os voy a explicar un poco pues cómo desarrollar un, un mejor estilo. ¿no? Hay diferentes... ¿no? diferentes puntas estos son muy buenos para la calle aunque también tiene una punta muy delicada y a mí me gusta más utilizar el Eddy 800 porque tiene una, una punta un poquito más fina y es más duro entonces da mucho más juego a la hora de, de hacer tuta con estilo. rotulador es un poco caro eh, está bien porque tiene su tinta es de alcohol y seca rápido la hoja y no la empapa como puede ser otro rotulador como puede ser el Posca el Posca es tinta al agua y moja, moja mucho la hoja entonces la hoja se arruga y para seguir pintando es complicado, también tiene una punta muy delicada, si pintas a, a contrapelo de la punta pues se viene a romper. Tiene una punta delicada que, si pintas a, a contrapelo de la punta, pues se rompe, como puedes apreciar en este articulador en este que ya está bastante dañado y pinta bastante mal. Aquí tengo otro y lo podéis ver, ¿no? Que hacia arriba pinta como un poquito mal, se rompe la punta y hacia abajo, pues va mejor. Entonces, siempre tienes que pintar un poco como hacia abajo El ejercicio lo vamos a hacer con el Edding 500 la verdad es que lo recomiendo porque tiene una punta biselada que da mucho juego aunque el Edding 3000 pues también también da mucho juego, pues hacer unas letras muy guapas yo recomiendo Edding porque la punta es más dura y te deja subir, bajar Hacer un poco lo que quieras Y aguanta mucho más, no se rompe Eso sí, al ser una punta de alcohol Atraviesa rápidamente la, la hoja Como podéis ver, la tinta de posca que es al agua no atraviesa Y el alcohol sí atraviesa Entonces tenéis que poner algo debajo si no queréis dañar la mesa ¿Qué ocurre? El posca como es al agua, como podéis ver Moja el papel y lo arruga Luego hay otros rotuladores que también de este tipo son muy buenos Que tienen una punta también muy buena, también de alcohol Y... También atraviesa mucho, pero seca rápido Entonces si ponéis algo debajo para no dañar la mesa Pues, pues siempre mejor, claro a mano un buen número de, de hojas porque vais a gastar o si no tenéis folios blanco y casi mejor para reciclar podéis utilizar una revista de publicidad que tengáis por ahí y utilizáis sus hojas para hacer vuestras cosas el típico catálogo de moda o en este caso de un coche pues lo cogéis y ahí podéis tenéis un montón de hojas, fácilmente no sé, 50 hojas, lo que sea cualquier tipo de revista y, y podéis machacarlo ahí porque esto es suficientemente gordo como para que no atraviese <coughs> y está ligeramente con brillo, donde los rotuladores pintan muy bien así que si tenéis una revista de moda, un catálogo o algo, usarlo, o un periódico pero mejor revistas porque están ligeramente plastificadas y va mucho mejor sobre las letras que yo hago yo, en algunos discos antiguos de música rap, pude ver estas tipografías con las que escribían los títulos de las canciones. Yo con el tiempo indagué y descubrí que estas son un poco la forma de hacer los tags más antiguos, ¿no? La tipografía de Taxter, pues me, me, me inspiro mucho en ella. A la hora de hacer un tag me he inspirado mucho en ella. Y la tipografía Print the Noise. Vale, si quieres hacer una captura de pantalla, esto es muy útil para decir cómo haría yo una R, o cómo haría de repente una S o una U. Pues siempre puedes recurrir a estas formas clásicas de hacer el tag. Pero bueno, yo iré explicando más o menos unas tres versiones de cada letra, para luego cada uno elige las letras que más le gusta, desarrolla sus letras. Y al juntarlas todas, que quede un bonito nombre, un bonito tag, un bonito taqueo. Vamos a empezar haciendo la letra A y a ver cuántas letras A conocemos, cuántas letras A ¿no? podemos hacer. Eh, entonces, pues hay diferentes formas: la forma clásica de tag, para arriba, pum, la letra A. Luego hay otra forma pues, que es muy usada, que es así: letra A. Otra que casi siempre convive con un número 7 por arriba. Letra a, y una letra A minúscula clásica. Vamos a hacer siempre esta relación, ¿no? Vamos a ir pintando la letra mayúscula. Esta que os la voy a dar yo, que siempre tiene una forma de un 7 en algún sitio, tiene una forma de un 7 y una letra minúscula y a partir de ahí vamos a ir eligiendo o sea, eso sería pues cuatro variaciones de una letra A o luego ya puedes ir eligiendo pues, la que más te guste la que más se adapte también al nombre que tú has elegido la B pues orientándonos en esta letra A vamos pues, hacer una B de ese mismo estilo algo parecido a esta otra pues sería Sí. Como veis, siempre está la forma de, del 7 y una, una minúscula. Pues que eso hacer la C, este sería la. a aparecer ese otro. Sí. Y una C minúscula. Esta forma de aquí se utiliza mucho. ¿Vale? Porque es simplemente darle más contenido a la letra Sacarle un poco más de detalle Que se sepa que esto es una letra mayúscula Y esto es una letra minúscula Yeah. Estilo que el primer palo de la H pues sea un poquito más corto en esta línea estamos haciendo una letra que suele llevar esta forma ¿vale? que es la forma no, de la espalda que es con forma de 7 ¿vale? se suele utilizar mucho porque da mucho estilo y a la hora de hacerlo con un controlador pues también es divertido una H minúscula todo personalizado, ¿vale? Como ya os digo, en esta línea de aquí me inspiro en la tipografía Taxter, muy clásica En esta otra de aquí me inspiro un poco en una tipografía que se llama Subway que no os la he enseñado, pero es más o menos es parecida, más o menos así, Subway Y esta otra pues es más parecida a la noise pero en versión minúscula mayúscula ser sería la taster subway o ilegal editing también hay una que se llama ilegal editing que parece por esa forma diselada de hacer las letras muy rápido y tal lo suyo si es que el trazo vaya bien entonces si tenéis que moverlo un poquito más despacio pues tampoco pasa nada una L pues ¿cómo va a ser una L minúscula no? pues como una I mayúscula Realmente a hacer pues eso Ay, sí. pues Un pequeño a la que utilizo yo La que utilizo yo es esta misma Pero ya la he hecho personalizada Esta línea la tumbo Para hacer esa ¿No? Las reglas están un poco para conocerlas Y después adaptarlas o romperlas Como lo que Pues este tracón de aquí lo que he hecho ha sido tumbarlo ¿Vale? y así le doy mi propio estilo que tú puedes hacer una hoja así la gente la adorna con un palo o con un punto dentro y esa es la forma de hacer una hoja ¿no? y luego también hay gente que se va un poco a lo clásico o incluso las letras que más nos gustan y desarrollar nuestro propietario. Re, o, Re, o, R, o. Mayúscula redonda, mayúscula afilada y minúscula. La S es una letra muy complicada. La letra S debe ser la letra más irregular de todo el alfabeto eh, Porque tiene la curva de la O pero doblada Entonces si os fijáis en muchas marcas como Adidas o otras marcas que tienen S Te das cuenta que la S no mantiene el mismo grosor que otras letras porque es muy irregular Entonces conseguir una letra S bonita y fácil de hacer no es fácil ¿vale? Por eso muchas veces pues, se junta ese estilo que tiene la letra C arriba C para desarrollar la letra S y a veces incluso se le mete un tacón hacia abajo C, o así se puede hacer incluso con más velocidad hay varias formas de hacer la S pero al final lo que es es eso la letra S es muy irregular y complicada porque con conlleva hacer un trazo muy largo y muy dinámico es la letra más irregular y muy bonita pero que os puede dar muchas complicaciones una S hacer una S con estilo es difícil yo me quedo con S. la S Muchas veces eh, su característica de TAG es esa forma de, de esas terminaciones de, le, de las, comillas, ¿no? las comillas, las terminaciones que llevan las letras, como puede ser la T, ¿no? como habéis visto, eso es característico de TAG. Yo recomiendo siempre mover el rotulador desde arriba hacia abajo, cuando nos queda más remedio, pues eh, mejor una punta que sea dura. Puedes hacer, ¿no? una mayúscula, una U mayúscula afilada y una U mayúscula. con la que más te guste para luego desarrollar tu propio nombre. minúscula es más rápida, siempre más, con un más rápido. La W pues lo mismo. Doble, la W afilada. La sí, X, X, X, X, X, así, o una X así y los tapones. o la X, minúscula siempre con una curva un poquito de curva, nunca totalmente recto, siempre un poquito de curva le da más estilo. Y también es una letra que da mucho juego, porque puedes hacerla desde así. Y o mirada tirada. Y, una un ostra donde se puede meter un slash, ¿no? es un slash con la lengua. Muy, Letra, pues que Hay diferentes formas de hacerla, ¿no? Z, afilado. O Z minúscula. Tampoco o sea, hay muchas variaciones de una Z, pero una letra muy bonita, muy fácil de hacer. Y luego algo característico de los tags pues es como has dicho, meterle comillas lados ¿no? Entonces, ambos lados para poco más bonito o hacer una estrella o hacer un halo o hacer un slash bueno y por supuesto también las flechas ¿Vale? siempre va a quedar mejor si las hacéis por la parte más gorda de la punta una vez visto esto pues ya podéis elegir cuáles son las letras que queréis para vuestro nombre y también adaptarlas un poco. Primero lo podéis escribir todo seguido pero las letras en el tag siempre se pisan un poquito como podéis ver aquí. Como os he dicho antes el Edding tiene una cinta que es alcohol, atraviesa muy rápidamente las hojas y manchará la hoja que debajo o la mesa entonces, mejor protegerla con varias con varias hojas o directamente escribir en una revista que está plastificada y, y así no tenéis ningún problema de manchar nada ni nada bueno, una vez tenéis ya vuestros alfabetos montados pues os los ponéis un poco donde podáis para poder verlos bien y tenerlos siempre de referencia y... A partir de ahora podéis elegir cualquier letra y hacer cualquier tag que os mole, ¿no? cualquier nombre, no sé. Andrés, o en mi caso Naone, Juice, Fresh, Wild. Cuando hayáis elegido las letras que queréis, las tenéis que practicar muchas veces. Y luego ya es ir poniendo las juntas. hecha halo detalles bueno pues para que mole un poquito más y bueno luego si queréis también pues le podéis dibujar ahí como que tiene un, pues unas gotas ¿no? donde veis que se está apoyando apoyado más la pintura pues pues puede ser interesante pues hacerle como que ahí el, que ha, os ha quedado alguna gotas chorreando pues no sé pues en esos picos o en una zona que sea muy larga como esto vale no obstante también enseñaremos el uso del DAVE, también conocido como chorreador vale que pues está este tipo de punta vale esto Y, tal. y qué ocurre, que él es blandito y cuando la apretas o dejas mucho tiempo deja caer gotas entonces chorrea y si lo sabes manejar bien puedes hacer que chorre en el momento donde tú quieres o si apretas mucho va a chorrear, entonces el taber requiere una gran destreza si quieres hacerlo algo que tenga estilo, si te da igual pues queda todo chorreado y no se va a entender nada, y va a tener poco estilo. Puedes utilizar cualquier otro tipo de rotuladores, como estos baratos, que los puedes comprar en casi cualquier sitio. Y tiene también una punta gruesa, muy cómoda, que está muy bien. muy bien, tiene dos puntas por si voy a hacer otro tipo de bocetos y la verdad es que sí, este ya está muy seco, muy viejo no es una gran tinta, eh, tampoco no atraviesa demasiado como podéis ver el Edding no atraviesa muchísimo, esto no atraviesa casi eh, entonces es muy práctico para poder practicar mucho y una vez habéis practicado esto 200 millones de veces <risa> ya vuestro tag tendrá, tendrá mucho nivel